La propuesta de Reducar, que es la red educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, junto con la Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, eh, llevan a el Diploma Superior y Curso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Sociales en Latinoamérica. La propuesta de REEDUCAR, que está integrada por las Universidades Pedagógicas Nacionales de México, Argentina, Ecuador y Colombia, buscan contribuir a vincular instituciones académicas a nivel superior con quienes llevan adelante procesos de enseñanza de las ciencias sociales desde una perspectiva latinoamericana. Entre otros objetivos, el diploma busca propiciar un enfoque de en las ciencias sociales renovado, conceptual y metodológicamente. Asimismo, establecer distintas perspectivas desde una visión latinoamericana a nivel local, nacional, regional, enmarcados en un contexto global generar espacios de reflexión en torno a la enseñanza de las ciencias sociales en el continente y promover una mirada renovada sobre la didáctica de las ciencias sociales, atendiendo, entre otros desafíos, integración y la tecnocultura digital, de ahí la importancia del acuerdo que logramos con Claxo para la presentación de este diploma a nivel virtual. Los invitamos a la presentación del diploma el próximo jueves 8 de marzo a las 3 de la tarde en el aula Paulo Freire de la Universidad Pedagógica Nacional.